Buenos días. La primera vez que vi llorar a su santidad el Dalai Lama eh, estaba contando la biografía de Milarepa. Y Milarepa, en la historia del budismo tibetano, sin lugar a duda, es la persona más universalmente reverenciada y quien más ha inspirado eh, no solo Um, conmoviéndonos hasta el punto de, de hacer llorar a grandes seres cuando conectan con, con toda su experiencia, con todo lo que, que tuvo que vivir para llegar a ser Milarepa, sino el ejemplo de Milarepa ha inspirado y ha impulsado eh, generaciones de practicantes del budismo tibetano a través, no solo del Tíbet, sino también las Himalayas a través de un milenio. Y Milarepa en la historia del budismo en general tiene un rol inigualable. Fue el primer, eh, persona, la primera persona que todos pudieron ver. Esta persona realmente se iluminó, se liberó a través de, de la práctica de la meditación, de, del dharma. Y en la explosión de confianza que sí funciona, cuando tú ves a alguien de tu cultura, no alguien de la India, alguien que piensas que nacieron en esto, sino tú, alguien que llegó tarde en la vida, y Milarepa llegó tarde en la vida al dharma, Ver este ejemplo aumenta enormemente la confianza, la inspiración y la energía de la práctica. Y esto fue el impacto de Milarepa en su contexto. Ahora, eh, la invitación que este video les está haciendo es de conectar con la vida de Milarepa como algo relevante para nosotros. Y estamos... Eh, explorando su vida, viviendo su vida juntos con él a través de una serie, Milarepa, la serie, en 18 entregas, en dos temporadas. Eh, no piensen que es una producción eh, de alta propuesta. Eh, la propuesta fue exactamente así. Es eh, el mismo medio que todo lo que hacemos a través de imágenes y contar, cantar y, y hablar, um, pero la, um, la serie que estamos ofreciendo tiene el propósito de conectarnos con el ejemplo de lo que es muy obviamente iniciar como un ser totalmente ordinario. Milarepa al inicio de su vida fue maltratado, él con su Madre y su hermana fueron abusados, eh, verbal y físicamente, por sus propios tíos. Eh, entró un, un camino de violencia y después de eh, intentar eh, vengarse, eh, llegó a un punto de, de, de cambio y de ahí inició un giro a su vida y se encaminó hacia lo que nosotros podemos ver paso a paso. Era un, una cadena de eventos, experiencias y esfuerzos que le llegó al punto de ser un ser iluminado que hace llorar a su santidad, el Dalai Lama. Y ya que nosotros estamos escuchando de un contexto alejado, para conectar, para entender lo que está pasando, necesitamos contexto. El contexto geográfico en lo que Milarepa vivía, las montañas de las Himalayas, es un contexto para nosotros desconocido. El contexto social, histórico, la cultura tibetana. Si nosotros lo miramos sin mucha contextualización, sin preparación, se parece muy ajeno, muy extraño incluso. El propósito de, de esta serie es de permitirnos conectar con el ejemplo de Milarepa, dándonos todo el contexto para nosotros sentirnos cómodos, sentándonos a su lado mientras practica o estando ahí presente cuando él empieza a aprender chamanismo. Todo lo que nosotros necesitamos para ir haciendo nuestro, la cultura tibetana. No en el sentido de que nos convertimos en tibetanos, sino que sabemos conectar con las vivencias que Mila repre representa y toda la serie de enseñanzas que él había internalizado. Y a través de las 18 entregas que vamos a tener, eh, vamos a estar viajando por terreno eh, que para nosotros es nuevo, pero llegando al fin del viaje la meta es que este terreno eh, realmente sentimos nuestro. Y muchas veces para nuestro contexto podemos sentir que realmente nos hacen falta ejemplos, modelos a seguir, personas que, que se han convertido, se han transformado, que realmente son fuentes de bondad para sus contextos. Y en el budismo tibetano se enfatiza mucho que los grandes seres, como Milarepa, no enseñan principalmente a través de sus palabras, sino enseñan a través de su vida. Y la vida de Milarepa, como Milarepa mismo dijo cuando uno de sus estudiantes le pidió de hablar, contarle de su vida. Él dijo, ¿por qué quieren escuchar esto? Mi vida nada más provoca risa y lágrimas. Y es cierto, la vida de, de Milarepa realmente sí provoca risa. Eh, se encuentra en situaciones realmente chistosas. Pero a la misma vez, nos conmueve demasiado ver que él ha vivido ¿no? para dejar de ser una persona tóxica para los en su alrededor y convertirse en realmente una fuente de mucha bondad para el mundo y mucha inspiración. Así conectando con los hechos de Milarepa en un contexto donde hacemos, nos sentimos más cercanos a él, más familiarizados con su contexto, con sus experiencias, es una manera de hacer que Milarepa sea un modelo para nosotros. Y en conjunto de, con la serie que vamos a estar compartiendo domingo tras domingo tras domingo en el canal de Facebook, eh, estamos haciendo una invitación abierta a un curso en línea, donde quienes quieren conectar más al fondo pueden sumergirse en su mundo. Eh, ahí en el curso en línea pueden eh, mir, eh, investigar explorar los lugares donde Milarepa vivía, nacía y practicaba, a través de mapas, eh, satélite, a través de imágenes, a través de video, que nos permiten estar y conectar con sus lugares. También eh, Milarepa inspiró muchísimo arte eh, y vamos a poder conectar con su biografía visualmente a través de narración visual junto con las herramientas que necesitamos para aprender a leer una biografía visual en el arte. También tendremos la oportunidad de nosotros mismos crear eh, nuestro propio arte conectado con Milarepa coloreando usando materiales tradicionales para ilustrar y eh, conociendo y conectando con los muchos cantos que Milarepa cantó expresando sus experiencias y sus logros. También podrán leer su biografía y tendremos eh, mucho otro material interactivo para permitir que la conexión que vamos abriendo con Milarepa a través de eh, escuchar su biografía eh, se convierte en una fuente de verdadera transformación para nosotros. Espero que disfruten.